El Centro de Interpretación La Dehesa de Corduente acogerá un curso de formación para que las personas con discapacidad puedan conocer la belleza del Parque Natural del Alto Tajo. Es muy grato por nuestra parte anunciar el curso básico de accesibilidad y discapacidad en el Parque Natural del Alto Tajo, enfocado principalmente a las personas que tratan con eh, visitantes y con turistas en este espacio protegido. Eh, por orden de prioridad estaría enfocado a monitoras y monitores de, de los centros de interpretación del Parque Natural, a las empresas incluidas en la Carta de Turismo Europeo y después ya para empresas en general de turismo y para profesional del turismo que quieran complementar en algo tan interesante como es, eh, es dicha accesibilidad y discapacidad. ¿Qué queremos? Principalmente con este curso financiado con el Fondo FEADER queremos que los espacios naturales, en este caso centrándonos en el del Alto Tajo, sean accesibles para todo el mundo, que nadie se quede fuera que nadie se pierda joyas y maravillas como este Parque Natural y como el medio natural tan rico que tiene Castilla-La Mancha enfocado a eh, los propios monitores que atienden a estas personas y también en el paquete a esas empresas de turismo que reciben a estas personas y que pueden hacer un paquete mucho más completo, dado de que hay muchísima demanda de este tipo de turismo y muy poca oferta. Es algo que además queremos extender al resto de los espacios protegidos de la región, pero que ahora hemos empezado aquí en el Alto Tajo como un proyecto piloto que queremos acercar al ciudadano. Vamos de la mano de la empresa Sentir el Alto Tajo, empresa que ya lleva mucho tiempo trabajando en este tipo de, de turismo y de acceso al medio ambiente y al medio natural de manera sostenible y de manera muy accesible para todo el mundo. Ellos siempre dicen que no hay que dejar a nadie atrás y que todo el mundo tiene derecho a disfrutar de estos espacios naturales, sea cual sea su capacidad. Entonces, en eso queremos incidir. Y esperamos que esto sea del gusto y sea útil porque de verdad las personas con diferentes capacidades tienen el derecho de disfrutar de nuestro medio natural.